insuficiencia cardíaca es que nuestro corazón no es capaz de adaptar el bombeo a las necesidades de nuestro cuerpo, de mantener el estado circulatorio. Eh, ¿Por qué puede estar producido? Un corazón que durante años ha tenido una tensión alta va haciendo que se vuelva más gordito y que pierda fuerza o que se vuelva más duro y eso hace que bombee peor. Una diabetes que ha estado mal controlada va haciendo que las arterias del corazón se estropeen y que el propio músculo del corazón se dañe. Un infarto antiguo, una arritmia mantenida, hay una serie de factores que favorecen, predisponen, que ese corazón no sea capaz de bombear lo que nos hace falta. Por lo tanto, el primer punto que debe quedar muy claro es que la insuficiencia cardíaca es algo que presentan habitualmente las personas mayores pero que las personas jóvenes esto de mayores jóvenes uh -huh. vamos a decir que es bastante frecuente a partir de los 70 años pero hay cosas que podemos hacer desde la juventud desde el, con 40 50 como es hacer ejercicio no engordar comer de forma adecuada prevenir la tensión alta tratarla cuando ya la tengamos la diabetes igual, que pueden hacer que esto no aparezca. Ya cuando nosotros tenemos esta enfermedad, que es esta falta de bombeo, al no dar suficiente riego, habitualmente lo que aparece es una fatiga, una falta de capacidad de hacer unas actividades. La persona empieza a subir dos pisos de escalera, y algo que hace su amiga, su hermana, su marido, alguien de la misma edad, esa persona no es capaz de hacerlo y empieza a ahogarse. Uh -huh. O, como la sangre no es capaz de tener un estado circulatorio adecuado, empieza también a retener líquidos y a hincharse las piernas. Uh -huh. Y ya en etapas más avanzadas, esa fatiga, esa falta de aire, lo que los médicos llamamos disnea, empieza a aparecer con esfuerzos pequeños e incluso en reposo o en la cama. Y eso es ya porque se está empezando a acumular esos líquidos en el pulmón, lo que llamamos un encharcamiento pulmonar. y Entonces, en estas personas es en las que ya estamos en la etapa avanzada de la enfermedad, que requieren una serie de cuidados muy concretos e ingresos y que los cuidadores y ellas mismas sepan reconocer los síntomas para tomar una serie de medidas y evitar que haya recaídas de la enfermedad.